Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Lección 220 Repaso de la lección 200 No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No hay más paz que la de Dios. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén.